Muchas gracias, Daniela. Iniciamos grabación para que quede eh, la memoria de esta actividad, la cual una vez terminada se las vamos a compartir, por supuesto, los enlaces para que la puedan volver a ver las veces que lo consideren y que la que puedan además compartir con, con, sus, con, sus, con sus compañeros. Eh, voy a... Mmm, Déjenme un segundito, por favor. Eh, Daniela. Daniela, por favor, le envías el enlace al hermano Hernán Crespo que me dice que no se ha podido conectar. Sí, señor. Muchas gracias. Tú tienes el contacto del cierto. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, ahora sí, vamos a dar inicio a esta jornada. Eh, quería preguntarles, entonces, si el hermano José David ya se conectó o no. Eh, si no es así, quisiera saber si hay algún hermano eh, eh, conectado en estos momentos en la sala bueno entonces vamos a comenzar esta jornada eh, agradeciéndoles a todos por su tiempo y su disposición para eh, compartir con nosotros este espacio de formación eh, básicamente para iniciar quisiera hacer una breve reflexión yo no soy hermano soy padre pero de familia quisiera Quisiéramos una breve reflexión. Eh, como de no, costumbre de no, no, no, no. nuestras actividades, agradecería a quienes tienen el micrófono abierto, que si no van a hablar en el grupo, entonces lo mantengan apagado, por favor. Ya cuando finalicemos en la sección de preguntas y respuestas, seguramente podrán habilitarlo para lo que corresponda. Entonces quería simplemente eh, hacer una breve reflexión. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adorémosle. Eh, quiero eh, dar gracias a Dios por este evento, por esta oportunidad que nos da la vida y que nos da el creador de podernos juntar de dos países hermanos para reflexionar en torno a los desafíos que tenemos como líderes educativos, lasallistas en Colombia y en, y en, y en Venezuela. Eh, el seminario tiene un nombre sugestivo, que plantea que estamos hablando de una época de crisis, una época de crisis que a raíz de la pandemia nos ha puesto a repensar nuestra, nuestra función social, a repensar nuestra manera de proceder, de, de, de, de, de, de desarrollar nuestras actividades. Queremos dar gracias a Dios porque estamos vivos, queremos dar gracias a Dios porque tenemos salud, queremos dar gracias a Dios porque tenemos trabajo en un momento tan difícil que está viviendo la humanidad, que no es exclusiva de, de Venezuela o de Colombia, es una problemática global, ¿sí? quiero darle gracias a Dios por, por, por todos nosotros, quiero pedirle que nos bendiga enormemente, que nos dé la sabiduría, la serenidad, la, eh, para poder tomar las mejores decisiones que nos permitan seguir contribuyendo a la obra educativa lasallista seguir aportando a la formación de las nuevas generaciones, en este planeta, con, con una visión global, con un sentido de humanidad, eh, con solidaridad, con fe, con fraternidad, con los valores que nos representan como las hallistas. Quiero también pedirle al Señor que le dé fortaleza a todas las personas que hoy están pasando dificultades a causa de la pandemia y de las situaciones que se generan a raíz de esta problemática. Y quiero finalmente pedirle a Dios que podamos disfrutar este fin de año eh, de, una, de una bonita Navidad y un año nuevo con nuestras familias que nos permita eh, retomar nuestras actividades el año entrante con toda la energía para salir a, salir adelante y continuar contribuyendo con la educación al desarrollo de nuestros países y de nuestras comunidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces con esta breve reflexión quisiera pasar entonces a dar comienzo a nuestro seminario. Yo quería antes que nada eh, hacerles una breve presentación del de conferencista que nos va a acompañar en la tarde de hoy, el doctor Camilo González Carvajal, eh, va a ser nuestro conferencista invitado. Él es doctor en ciencias pedagógicas, especialista en finanzas, abogado, docente con más de 30 años de experiencia en varias universidades de acá de la región. Eh, ha sido docente internacional y director de tesis de maestrías en administración y planificación educativa y en el doctorado en educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá, consultor jurídico en legislación educativa, direccionamiento estratégico con base en herramientas prospectivas, gobierno corporativo, con más de 25 años de experiencia ocupando además cargos de dirección y asesoría educativa en varias instituciones de educación superior de la región. Eh, le doy la más cordial bienvenida a Camilo González, agradeciéndole también por su disponibilidad y su tiempo para compartir con nosotros esta experiencia. Quisiera, para terminar, contarles que bueno algunos de ustedes eh, eh, resultaron beneficiados del Diplomado en Alta Dirección Educativa que se hizo este año. ¿Sí? Eh, pensando precisamente en fortalecer competencias gerenciales en los líderes educativos lasallistas. ¿sí? Les cuento que el Distrito Lasallista Norandino, pues, preocupado por garantizar un proceso formativo para todos sus colaboradores, también diseñó conjuntamente con la Universidad, con un lasallista, una batería de diplomados para el próximo año, que esperamos poder ofrecer a partir del mes de enero. Para su información, tenemos algunos diplomados diseñados. Eh, el primero es el diplomado en alta dirección educativa, segunda versión, segunda cohorte. ¿sí? Ese diplomado eh, se va a desarrollar eh, con colaboradores de Ecuador y de Venezuela. Eh, ya pues, los equipos definirán quiénes serán los beneficiarios de estos diplomados. También tenemos un diplomado en investigación educativa donde vamos a escoger profesores líderes de investigación de cada una de las instituciones para que participen en este diplomado y se formen en competencias investigativas para liderar procesos eh, con semilleros de investigación con estudiantes y demás. Además tenemos un diplomado en desafíos cognitivos, afectivos y expresivos de la educación infantil para nuestros profesores y profesoras de preescolar, de lo que aquí llamamos pues educación inicial, entonces, Seguramente el año entrante vamos a tener una oferta muy importante para ustedes y sus, sus, sus compañeros eh, de, de, de programas de formación eh, con un enfoque muy práctico que se puedan eh, desarrollar directamente en, en la institución. Eh, todos van a ser de carácter virtual. Con, con encuentros sincrónicos como este y utilizando aulas virtuales, lo que facilita el proceso. Muy complacido de ver por aquí al hermano Jean-Pierre que se pudo conectar para darnos un saludo eh, y una reflexión en torno a lo que vamos a desarrollar en este evento. Vamos entonces a darle la palabra al hermano Jean-Pierre y posteriormente empezará la conferencia por parte del doctor Camilo González. Adelante hermano, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias, Doc. Eh, buenas tardes a todos. Qué alegría eh, encontrarnos, qué alegría, eh, se, me hace, se me hace más, más chévere, ¿sí? Perdón, el, el, se me lenguó la traba. Aquí ahorita. traba, buenas traba, buenas traba. Qué alegría eh, saber que la fuerza que tenemos en el Distrito Lasallista Norandino, hoy, en nuestra querida Venezuela, continuamos en proceso. Sí, no sé si está en la reunión que también tiene problemas el hermano Hernán, doctor Jorge. Sí, está teniendo unos inconvenientes que no puede entrar a la, a la sesión, me escribe en el WhatsApp. ¿Sí? sí, sí. Es chévere que avanzamos en la dinámica de los procesos. Tuve ya el agrado de poder compartir con casi todos ustedes, los, que, los equipos líderes que decimos, aún tenemos en el lenguaje nuestra querida Venezuela, equipo técnico y una de las ideas que con fuerza compartí en todos los, los, las reuniones puede decirles que es a esta generación de chamos de estudiantes frutos de este tiempo de este siglo 21 es que tenemos que educar no para la venezuela del mañana sino para una mejor venezuela hoy y eh, es muy bonito el ejemplo que tienen todos nuestros docentes del distrito de lasallista norandino de en Venezuela que tienen esa facilidad, esa garra, esa fuerza de ser productivos en el itinerario personal, en el itinerario familiar, en el, en el itinerario educativo y que sabemos que, como dijo Lasalle, podemos hacer de la escuela lugar de salvación como dijo el Papa Francisco, con el Pacto Educativo Global, cuando lo lanzó el 15 de octubre del año anterior, sabemos que por medio de la educación podemos transformar el mundo. Vuelvo a decirle a la misma línea, con mucho cariño y respeto a la querida cultura venezolana, sin meterme yo en temas políticos, hoy es el tiempo, o estamos en este tiempo, en que por medio de la educación podemos transformar la sociedad. Gracias por lo que son y por lo que hacen nuevamente. Sigo creyendo en esa fuerza, en esa fuerza de ejercer la misión educativa con pasión. Qué alegría me da que en esa dinámica de proceso, valorar la fuerza del equipo líder norandino Venezuela, eh, en la animación del hermano Hernán, el hermano José David, el hermano Daniel, y el profesor, el compañero, el administrador, el coordinador de la pastoral administrativa, eh, Alexis. Sigamos viviendo con pasión. El seminario que vamos a tener este día, que han estado organizándolo con el hermano José David y el hermano Herdán, es este tema de la planificación estratégica en tiempos de crisis. Quiero unirlo con lo que hemos hecho con el magíster Armando, ¿sí? Eh, que ha estado este mes eh, junto a ustedes visitando también las obras, hablando de eh, modelos pedagógicos, de tema de aprendizajes, eh, lo que han compartido, no, no es que no sé todo el tema de lo que hizo Armando. Y esta dinámica de evaluación que queremos hacer con el Netform. Queridos compañeros, compañeras de la fe y de la misión, seguimos avanzando juntos en la vida del distrito. ¿Sí? Las tres culturas que tenemos a nivel distrital son espectaculares. Yo eh, ya el 20 de noviembre que regresaba de la querida Venezuela, le decía al señor, hombre, gracias por la gran fuerza que tiene el instituto en estos tres países. Hay que seguir escribiendo la, la, el relato lasaliano, seguir escribiendo la historia de salvación como relato lasaliano. Son 108 años que recibimos de historia y somos nosotros hoy los protagonistas de seguir escribiendo el relato para los que lo van a recibir el día de mañana, ¿sí? Gracias por querer dar un poco más del tiempo de la escuela, ¿sí? Vamos a tener presente esta jornada, gracias por eso, gracias a sus familias, ¿sí? Esposo, esposas, hijos, hijas, familiares con los que ustedes viven, que les permiten este, eh, estas horas adicionales para seguir capacitándose, para seguir formando para seguir eh, creciendo en, en la diversidad del conocimiento, pero buscando puntos de encuentro juntos en lo que hacemos en la misión educativa. Cierro en la dinámica del carisma. Las lecturas del evangelio de hoy son preciosas. Sí, si puedes leer en la, las lecturas que la liturgia, la iglesia nos invita a orar hoy en la liturgia, es espectacular. El libro de Isaías, que nos prepara el camino en este tiempo de adviento, eh, el Emanuel es la roca perpetua sí, y es el texto de Mateo 7 que la, de manera personal es uno de los que más me gusta y me cuesta vivir porque es el tema cuando Jesús dice construir la casa aquel que construye la casa sobre roca es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica aquel que construye su casa sobre arena es aquel que escucha la palabra pero no la pone en práctica. Es un ejercicio, un, un itinerario, un proceso largo. Escuchar la palabra, ¿sí? escuchar la voz del maestro y poner en práctica esa misión, tenemos el reto de hacerlo en nuestro itinerario personal, como humanos, como cristianos, como lasallistas en la escuela. ¿sí? Seguirle a Jesús pues es eso, es escucharle y poner en práctica su enseñanza. Uno, mi corazón, mis sentimientos a la fuerza de todos ustedes. Acompaño más, eh, aún más la realidad salud que estamos teniendo en el hermano Juan en Barquisimeto. ¿sí? Estoy atento por medio del hermano Hernán del tema eh, que estamos viviendo ahí de salud, por estos temas de los dos compañeros que han fallecido y algunos contagios que tenemos. Mucha pasión en lo que están haciendo, mucha pasión en lo que somos cuenten con el apoyo del distrito, ¿sí? Hoy es hermanos y seglares juntos, asociados y consagrados para la misión educativa lasallista. Que el santo hermano Salomón, santo francés del siglo XIX, ¿sí? Eh, secretario del instituto. Encontramos su milagro en nuestra querida Venezuela, en tu querida Venezuela, que el santo hermano Salomón, Sigue intercediendo por la vida de todos ustedes, por lo que son y lo que hacen, así como Juan Bautista de la Salle, nuestro padre y fundador. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Gracias, Doc, por la invitación y la oportunidad de compartir un mensaje con todos. Gracias, hermano Jean-Pierre, a usted por sus mm. palabras. Muy amable. Vamos entonces ahora sí a darle eh, paso a nuestro conferencista invitado, el doctor Camilo Andrés González. Mm. Adelante, Camilo. Hola, Enrique. Unas buenas tardes para ti, unas buenas tardes para todos, el eh, hermano Jean-Pierre, todos los miembros de la comunidad lasallista, eh, todo el equipo de directivos y docentes de, de nuestra hermana República de Venezuela, con quien la que tantos nexos y tanto cariño hemos generado a lo largo de la historia. Eh, como siempre, pues, y tú lo hiciste muy bien por dar las gracias y dar las gracias a Dios inicialmente por permitirnos eh, reunirnos a través de, de un medio como este, que a lo largo ya de casi dos años hemos utilizado al principio con tropiezos y cada vez nos familiarizamos un poco más, pero en una reunión como la de hoy, pues creo que ...dimensionamos en su real importancia. Qué bueno que contemos con medios tecnológicos como estos para en la distancia poder eh, conversar, poder establecer por allí algunos elementos de reflexión y poder seguir generando procesos de aprendizaje conjunto... Porque finalmente lo que haremos en nuestro encuentro del día de hoy y del día sábado en la mañana será eso, será generar un aprendizaje conjunto. Ya en este momento de la vida y con colegas tan queridos y tan respetables como ustedes, eh, tengo que reconocer que, que realmente ni en este ni en ningún tema eh, tengo la pretensión de enseñar algo, al contrario no la pretensión, sino la expectativa, es la expectativa de generar nuevos procesos de aprendizaje en los cuales eh, quiero involucrarme para seguir aprendiendo. Eso sí, a partir de, por qué no, aportarles por ahí algunos elementos conceptuales, aportarles algunas experiencias que a lo largo de la vida eh, pues, he venido recapitulando, largo de la vida que ya me calcularán pues por las canas que hoy, entre otras cosas, eh, se están incrementando. <ríe> ya el doctor Jorge Enrique se rió, él ya sabe por qué. Bueno, es mi día de cumpleaños y que bueno, mi día de cumpleaños... el doctor Camilo estar, González estar y decidió ustedes. celebrar su cumpleaños con ustedes. Así y, que... Y, y es para de que... verdad, porque cuando programamos agenda, eh, Jorge Enrique muy amablemente me dijo, ese día es tu cumpleaños, pues, ¿cómo ¿Cómo celebrar mejor el día de cumpleaños que haciendo algo que a uno le gusta tanto y le apasiona tanto? Y compartiendo con personas como ustedes que comparten esa pasión. De manera que para mí es un regalo de cumpleaños el estar con ustedes realmente. Quiero eh, retomar algo como punto de partida que acaba de compartirnos el hermano Jean-Pierre. Es muy frecuente y en el medio educativo lo hacemos. Y en otros ámbitos lo hacemos. Y sobre todo cuando afrontamos temas como el que nos convoca en esta tarde de hoy a hablar de la realidad, el país, el mundo, que vamos a dejarle a nuestros hijos. Y los seres humanos llevamos milenios pensando, y está bien hacerlo, en un mundo mejor para nuestros hijos. Pero el hermano Jean Pierre nos dijo algo clave hace un momento. ¿Y por qué no empezar en, a pensar en un mundo mejor para nosotros? ¿Y por qué no tomar decisiones? ¿Y por qué no construir una realidad, un país, un mundo mejor para nosotros? Que de contera y por simple vía de consecuencia, también implicará un mundo mejor para nuestros hijos. Pero es que en eso que parece, parece una nimiedad, parece una obviedad y parece demasiado simple, se encierra una profunda realidad es que cuando nos comprometemos a trabajar para hacerle un mundo mejor a nuestros hijos, ya tenemos claro que cuando nuestros hijos estén grandes, no nos van a pedir cuentas. Y entonces, como decimos en nuestra región, la misma región donde está ubicada la Unilasallista, y aprovecho para hacer de nuevo la manifestación de gratitud a Unilasallista por la invitación para participar en este, en este evento, como decimos en nuestra región, en nuestra ciudad Medellín, pasamos de agache. Ya nuestros hijos se defenderán y nuestros hijos trabajarán para tener un mundo mejor para sus hijos, etcétera, etcétera Y esto lo seguimos dilatando, ¿no es cierto? Cuando decimos que vamos a tratar de construir un mundo mejor para nosotros, entre nosotros nos podemos hacer rendir cuentas. Entre nosotros nos podemos preguntar ¿y en qué vamos? ¿y en qué vamos en esa construcción? Y digo yo, la vida va presentando coyunturas, va presentando circunstancias que nos permite ahondar en esas reflexiones. Y lo que hemos vivido en los últimos dos años es una situación de esas. Es una situación de esas. Es que en lo que tenemos que pensar es en cómo mejorar las circunstancias del hoy para poder construir un mejor futuro. No es construir un mejor futuro a manera de sueño que jamás confrontaremos con la realidad. Es trabajar desde ya, como lo venimos haciendo pero trabajar muy conscientemente alrededor de un gran propósito. Hacemos parte de una institución y, abro, y, de, y de una organización orbital muy importante y hablo en primera persona del plural porque soy egresado de un colegio de la Salle, soy egresado del colegio de San José de la Salle de Medellín, de manera que hago parte de esta comunidad lasallista. Y en esta comunidad lasallista tenemos la gran ventaja la enorme fortaleza de contar con unos principios filosóficos sólidos. Y dentro de esos principios filosóficos sólidos encontramos el pilar para poder también tomando la referencia evangélica que hizo el hermano Jean-Pierre para hacer nuestra construcción en la roca y no en la arena. Pero para hacer la construcción en la roca y en la arena, no solamente hay que pensar en el futuro, hay que trabajar desde hoy, hay que actuar desde hoy. Quería empezar con esa reflexión que se me ocurrió a partir del de saludo del hermano Jean-Pierre y me parecieron dos elementos absolutamente fundamentales. Siguiendo con los saludos, también quiero saludar muy especialmente a las personas que hay en este momento conectadas y con quienes tuve el grato placer de compartir en el ejercicio académico del Diplomado en Alta Dirección Educativa. Eh, por ahí me van a escuchar decir cositas repetidas, pero bueno, eh, vamos a tratar de darle unos elementos complementarios importantes, sobre todo, y, y, lo, y, lo, y lo menciono de una vez, también apoyándome en el mensaje evangélico, no quedándonos solamente en la palabra, sino pasando a la acción. Entonces, nuestros encuentros de hoy y del sábado los vamos a dividir en dos componentes eh, claramente definidos. Hoy vamos a teorizar un poquito alrededor de la planeación estratégica y vamos a recordar conceptos que no son familiares, pero que siempre serán importantes, siempre serán importantes. Y el próximo sábado en la mañana vamos a tratar de encontrar respuestas a lo que en los procesos de planeación estratégica nos suele generar dificultades y es el cómo hacer ciertas cosas qué metodología, qué herramientas utilizar. Pues bueno, de una manera muy simple, el próximo sábado pretendo bosquejarles y compartirles una metodología basada en elementos de la perspectiva que nos va a permitir, por ejemplo, de una manera bastante interesante y bastante acertada, detectar cuáles son nuestros factores clave para, llamémoslo así, construir un plan de desarrollo. Lo ejemplifico de la siguiente manera. Cuando hacemos un proceso de direccionamiento estratégico, luego de hacer análisis de entorno y todas las cosas interesantísimas y fundamentales que hay que hacer, llega el momento de definir y cuáles son nuestros ejes estratégicos. Y cuando definimos nuestros ejes estratégicos, pues tenemos varias salidas y una salida es tomar el plan de desarrollo anterior, el, el plan quinquenal anterior, el, el, el, el, el, el trabajo eh, o los trabajos que históricamente hemos hecho y continuar con los mismos ejes estratégicos. El eje estratégico de la docencia, el eje estratégico de la investigación, el eje estratégico del bienestar, los tradicionales dentro de una institución educativa, pero resulta que hay otras maneras de buscar los ejes estratégicos, tratando de detectar cuáles en un momento histórico determinado y en un horizonte de tiempo X van a ser los fundamentales para una organización. Y hay herramientas para detectarlos. Entonces podríamos encontrar algo bien interesante, se los digo desde la experiencia, que nos podría permitir replantear por completo nuestros ejercicios estratégicos, replantear por completo los esquemas y la construcción de nuestros planes de desarrollo, agregándoles vida que esté conectada con lo que son las necesidades reales, las necesidades reales de cada una de nuestras instituciones, porque es que tenemos elementos en común, como per pertenecer a esta gran eh, familia lazayista, pero cada institución tiene su particularidad desde la región en la que esté, desde el segmento eh, al cual se dirija eh, con, su, con su labor educativa, desde muchísimos aspectos, hay diferencias, y esas diferencias hay que saber entenderlas y saber detectarlas. Y el próximo sábado vamos a encontrar por allí algunas respuestas a cómo hacerlo, y estoy seguro que les va a parecer importante. Y muy brevemente quiero hacer un comentario. Porque el doctor José Enrique en su amable presentación ya me dejó en evidencia y esa evidencia sé que genera por allí alguna pregunta, por lo menos una pregunta. En la presentación de mi formación académica aparece que mi formación de base es la abogacía, Yo soy abogado. Y por ahí de vez en cuando me disfrazo de abogado y actúo como abogado y ejerzo como abogado, no litigando en juzgados, pero sí por ahí brindando asesorías en algunos temas, sobre todo relacionados con el derecho comercial. Y surge una pregunta inevitable. ¿Y qué está haciendo un abogado trabajando en los últimos ya casi 25 años de su vida Perdón, ya casi no. Ya más de 25 en los últimos 26 años de su vida trabajando al tema, alrededor de temas como la planificación estratégica y la prospectiva. Y hago esta mención y creo que lo van a captar de inmediato porque hay una premisa que nos va a servir para el resto de nuestra conversación de hoy y del próximo sábado. La vida de los individuos, la vida de las sociedades se va desarrollando alrededor de las decisiones que se van tomando. Y eso es absolutamente evidenciable. Somos hoy lo que somos a partir de las decisiones que tomamos en el pasado. Y seremos lo que seremos a partir de las decisiones que sigamos tomando desde hoy. ¿Y qué tiene que ver esto entonces eso, con, con el comentario sobre mi carrera de base en la abogacía? Eh, tiene que ver en lo siguiente, y como les digo, regálenme dos minutos para hacer un apretadísimo eh, referencial anecdótico. Cuando terminé mi carrera de Derecho, hace muchísimos años, se me presentó la posibilidad afortunada de hacer un posgrado. Y en esa época, y les estoy hablando con fecha, eh, 1985 me gradué, para 1986 pues había algo obvio. Y lo obvio era hacer un posgrado en Derecho, ¿sí o no? Pues un abogado recién graduado hacía un posgrado en Derecho y mucho más en 1985, ¿no es cierto? En 1985 era lo lógico y lo hubiera podido hacer y, y posiblemente hubiera hecho un posgrado, una especialización en Derecho Comercial, que como les decía ahora es como mi, mi faceta de actividad cuando me disfrazo de abogado de vez en cuando. Pero resulta que cuando estaba en el trance de tomar esa decisión, se me atravesó alguien a quien llamo yo un metido a tiempo y le guardo eterna gratitud por lo que hizo y me dijo Camilo. ¿por qué no pensás en la posibilidad de hacer tu posgrado en algo distinto al derecho? Y a mí eso en ese momento me sonó rarísimo, ¿no es cierto? Y le pregunté, ¿y, y, y como por qué? Eh, porque el mundo que se viene es una persona con una gran visión de futuro, es una persona con una gran visión prospectiva. El mundo que se viene va a ser un mundo más complejo de lo que hoy nos imaginamos. Ustedes en 1986 no habían nacido, pero en 1986 el mundo era en blanco y negro. El mundo era muy distinto a lo que es hoy, la revolución tecnológica, apenas medio se empezaba a vislumbrar, medio se empezaba a vislumbrar, y todas las cosas que han pasado de ahí en adelante. Pero esta persona ya tenía como una visión clara de este planeta para dónde iba. Y entonces, acto seguido me dijo, las especializaciones van a seguir siendo muy importantes, pero también va a ser muy importante poner a conversar conocimientos. A América Latina apenas medio estaba llegando Edgar Borán con su teoría de la complejidad, apenas medio estaba llegando, se oía medio a hablar de él. Pero esta persona ya pensaba en términos de complejidad, esta persona ya hablaba en términos de interdisciplinariedad, esta persona ya hablaba en términos de poder a conversar diferentes áreas del conocimiento. Y allí, conversando con mis padres, que eran quienes en ese momento histórico me iban a financiar mi posgrado, y que esa persona pues los, los conocía, y ellos lo conocían a él, eh, nos convenció, nos convenció que era importante tomar la decisión de hacer un posgrado en una cosa distinta al derecho. Y entonces la segunda pregunta era, ¿y en qué? Y esta persona pues, me dio una luz, pues puede ser en lo que en esa época se llamaba el mundo de la administración de empresas. Hoy la podríamos llamar el mundo de la gerencia, ¿no es cierto? El mundo de la administración de empresas. En hacer tu hacer posgrado en algo que tenga que ver con la administración de empresas. Tercera pregunta. Y eso no es un universo como muy amplio. ¿Por dónde me meto a ese universo tan amplio? Y me hizo la insinuación. Pues puede ser por el lado de las finanzas. Como abogado te van a ser útiles las finanzas. Y para otros propósitos de vida, una especialización en finanzas te puede ser útil. Y para sintetizar y cerrar este, este componente anecdótico, eh, sí, hice una especialidad sobre en finanzas y en algún momento de la vida me fue muy útil desde el punto de vista práctico porque trabajé en el sector financiero como abogado eh, en, en, en un banco, entonces para un abogado en un banco era muy útil saber finanzas, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero esa no fue la mayor importancia. Yo diría que hubo dos o tres elementos más importantes y que hoy siguen manifestándose. Uno de ellos, me cambió el chip. Cuando uno termina una carrera universitaria o una formación en cualquier nivel, uno termina con una cuadrícula mental y eso está bien. Para eso está uno X semestres estudiando un programa académico para no solo para tomar unos conocimientos, sino para formarse mentalmente. Entonces yo tenía naturalmente, el esquema mental del abogado, la cuadrícula del abogado. Hago mi especialidad son en finanzas y entonces cambié el chip no dejo de ser abogado, pero sí entendí que la abogacía es muy importante, pero hay otras áreas del conocimiento tan o más importantes, y hay que saber relacionarse con las otras áreas del conocimiento, hay que saber poner en permanente conversación esas áreas del conocimiento, y ese ha sido un efecto desde ese mismísimo 1986 que se sigue manifestando en nuestros días. Otra consecuencia importantísima para mí, que realmente lo que estoy haciendo en este momento con ustedes, gratamente, y es que terminada esa especialización en finanzas, en la universidad en la que la crucé muy generosamente, muy generosamente, con excesiva generosidad, me ofrecieron ser profesor de cátedra de una materia de, del pensum de administración de empresas en la carrera de administración de empresas, y no era finanzas y como ya le había cogido como el gustico a ese mundo de la administración, a partir del estudio de las finanzas, pues, acepté, acepté, y ese aceptar quiere decir que llevo, eso ya es más que pito, 34 años de mi vida como docente, 34 años de mi vida como docente, casi toda eh, la actividad docente girando alrededor, o oh, de temas gerenciales, con un gran énfasis en planeación estratégica y prospectiva, y formación jurídica para gerentes. Formación jurídica para gerentes. De manera que hasta el ejercicio del derecho lo orienté hacia el mundo de la administración, lo orienté hacia el mundo de la gerencia lo orienté hacia el mundo de la toma de decisiones. Y, el, y la tercera gran consecuencia, pues tiene que ver con mi actividad profesional como tal. Y en mi actividad profesional como tal, ya se los decía hace un momento, son 26 años en los cuales me desempeño como consultor y formador empresarial en temas de direccionamiento estratégico, muy fundamentalmente con utilización de herramientas prospectivas. Entonces, si hierro el paréntesis que extendí más de la cuenta y nos queda claro porque hay por aquí un abogado compartiendo con ustedes temas de planeación estratégica y prospectiva a lo mejor algún día nos volvemos a juntar y aparezco por aquí con el sombrero de abogado, ese día me pongo corbata para que me crean que soy abogado y hablaremos de legislación educativa o algo el estilo, ¿no es cierto? pero hoy lo que nos convoca es esa faceta del direccionamiento estratégico y esa faceta de la toma de decisiones y entonces termino por ahí, miren que en el recorrido que acabo de hacerles que aparentemente es solo anecdótico, hay un elemento clave. Hay un elemento clave. Enfrentarse a circunstancias que obligan a tomar decisiones. Enfrentarse a circunstancias que obligan a tomar decisiones. Entonces, para simplificarlo, en 1986 se me presentaron dos posibilidades. Hacer una especialización en derecho comercial o hacer una especialización en finanzas opté por la segunda. Haber optado por la segunda trajo como consecuencia que seguí por ese camino que les acabo de, de graficar. Si hubiera tomado la otra decisión, mi camino hubiera sido otro. Hubiera sido otro. No tengo ni la menor idea de si hubiera sido mejor o si hubiera sido peor. Lo que sí tengo claro es que hubiera sido distinto, ¿no es cierto? Hubiera sido distinto. Y todo dependió de una decisión. Y eso es lo que hacemos todos los santos días de nuestra vida, no solamente desde lo personal, sino desde lo organizacional. Y cuando pensamos en las acciones que debemos realizar desde hoy para construir un, un mejor futuro, de lo que estamos hablando es de eso estamos hablando es de las decisiones que debemos tomar. ¿Saben algo? Y esto esto y muchas otras cosas a lo largo de nuestra conversación, entiéndanmelo simplemente como pensamiento en voz alta. Eh, yo hace mucho tiempo me bajé de la idea de la buena o la mala suerte. Estoy ya bastante convencido de que si bien es cierto, existen elementos aleatorios, existen elementos aleatorios que a veces nos afectan, eh, la mayoría de las cosas que nos suceden no es ni por buena ni por mala suerte. Lo que existen son buenas o malas decisiones. Ahora, con las buenas o malas decisiones hay un problema muy complicado, muy complicado. Y es que como regla general uno se da cuenta que fueron buenas o malas después de cuando hay unas consecuencias, si las consecuencias fueron positivas, fue una maravillosa decisión, cuando las consecuencias fueron negativas, fue una perversa decisión es como la condena de los directores técnicos de fútbol, ¿no es cierto? cuando los cambios le salen bien y se gana el partido, esa es una biblia de directo técnico es excelente, cuando los cambios salieron mal y perdió el partido ese técnico no sabe de fútbol todo depende de la consecuencia pero saben algo existen maneras de soportar de la mejor manera posible la toma de decisiones de tal manera que el riesgo de equivocarse disminuya. Siempre existirá. Siempre existirá. Pero existen maneras de darle un soporte. Y creo que hay una palabra clave que es común a todos nosotros. Que es nuestro día a día. Y uno de los elementos fundamentales para soportar las decisiones y minimizar el riesgo de equivocarnos es el conocimiento el conocimiento. Mientras con mayor conocimiento de causa, como decimos, ¿no es cierto? Tomemos las decisiones, mayores posibilidades de acierto tenemos. Mayores posibilidades de acierto tenemos. Bueno, esto era un pequeño abrebocas que creo que ya nos va orientando sobre el hilo conductor de lo que vamos a conversar de aquí en adelante. A partir de este momento ya voy a empezar a, a compartir pantalla, eh, nos decía ahora el doctor Enrique que tendremos un, un, un eh, home coffee por allá promediando nuestro encuentro. Eh, eh, entiendo que vamos hasta las 8 de la noche hora venezolana, 7 de la noche hora colombiana, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo eh, hacia, las, eh, hacia las 6 de la tarde de ustedes, hacia las 6 de la tarde en Venezuela que van a ser las 5 de la tarde en Colombia. En ese momento hacemos un recesito de 10, 15 minutos para uh -huh. estirar piernas, tomarnos un café y, y luego retomar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Camilo, eh, el hermano Hernán Crespo se pudo... Conectar ah, qué bueno. La gente. Quería saber si está en este momento disponible para que nos dé un saludito y proceder ya con la presentación. Excelente. Hermano Hernán. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy buscando aquí un. que no tenga. de ruido porque están arreglando unas, una vía aquí al lado en el colegio. y estamos también pendientes un poco de esa situación. Pues en primer lugar, agradecerles este, eh, a ustedes, parte también de, de la Universidad de La Salle, por acompañarnos en este proceso de formación que. que tiene un objetivo. Eh, eh, pues muy claro, ¿no? Unir a todo el trabajo que vamos haciendo de mejora de, de proyectos educativos en cada centro y poder tener más estrategias o herramientas que nos ayuden a, a precisamente definir eh, de manera estratégica eh, los cambios que vamos dando para mejora de nuestra educación. Quiero también agradecerle este, a Camilo por todo lo que nos ha compartido de su itinerario de vida, este, pues todas esas vueltas que a veces Dios nos plantea eh, sin darnos cuenta y nos va llevando de un lado al otro y, y pues esa capacidad de reconocer esa presencia de Dios allí que le ha movido por tantas vías y que hoy nos tiene aquí frente a nosotros. Este, pues creo que va a ser muy importante este, este detalle que nos regalan ustedes en esta tarde y, el, y luego el sábado para poder seguir nosotros avanzando y sintiéndonos protagonistas eh, en este camino de construcción pedagógica en la que estamos invitados todos. ¿no? Yo en las visitas a los colegios, hablándole a los equipos directivos, les comentaba que, que estamos en un momento muy favorable a nivel pedagógico porque eh, pareciera que hay como una ruptura que nos invita a lanzarnos, a construir, a, a experimentar cosas nuevas, pero siempre es bueno hacerlo de manera estratégica. Por eso, eh, pues en conversaciones con la universidad, con, con Jorge y todo el equipo que le acompaña, pues hemos definido un poco esta temática como, como elemento clave en ese proceso en el que vamos caminando. Entonces, pues agradecido de verdad a ustedes, agradecido también a todos los que se conectaron, eh, por esa disposición a estar, a querer aprender, a querer mejorar, y, y sobre todo pues a, a abrirse al compartir fraterno que se está generando en este momento. Entonces estamos también a la orden por aquí. Muchas gracias hermano, muy amable. Ahora sí entonces vamos a proceder con la presentación. Camilo, ya puedes compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias hermano Hernán y muchas gracias Jorge Enrique. Ya, Solamente claro. una última cosa para decirles, es que como tenemos dos sesiones, la de hoy y la del sábado, a los que asistan a las dos sesiones se les va a enviar vía correo un certificado de participación en el diplomado, por supuesto. Bueno, Ya estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ya también el doctor Enrique nos había dejado completamente clara cuál es nuestra temática, eh, planeación estratégica con un apellido, planeación estratégica en tiempos, en tiempos de crisis, y podría también decirse que, bueno, realmente la humanidad, desde cuando es humanidad, ha existido en, en tiempos de crisis, casi que permanentemente nos mantenemos en tiempos de crisis, lo que pasa es que hay situaciones en las cuales se eh, agudiza, ¿no es cierto?, hay una agudización tremenda de esas crisis y lo que hemos venido viviendo eh, desde principios del año pasado y todavía no superado, pero digamos que ya un poco más manejado, realmente ha presentado una crisis global supremamente notoria, supremamente significativa, que también les hago una confesión, que en lo personal, y de nuevo entiéndanmelo como pensamiento en voz alta desde lo personal, Marzo del año pasado estábamos recién confinados, llevábamos una semana de confinamiento y debía iniciar un curso que iba a ser presencial, debía iniciar un curso virtual en una, en una especialización en una universidad de mi ciudad sobre este tema, planeación estratégica y prospectiva. Y se iba acercando el día de inicio de ese, de ese curso y yo pensaba, ¿y yo qué le voy a decir a estos estudiantes sobre, sobre futuro? ¿Y yo qué les voy a decir sobre planeación? ¿Y yo qué les voy a decir sobre prospectiva? Y qué credibilidad tiene el tema de la, de la construcción de futuro en una circunstancia de estas, cuando la vida nos puso de presente que de un momento a otro se nos puede cambiar el panorama de manera absolutamente dramática absolutamente drástica cuando la vida nos puso de presente que los seres humanos eh, somos mucho más frágiles de lo que en medio de nuestra arrogancia eh, pensamos cuando nos damos cuenta que estamos sujetos a unas fuerzas eh, superiores e inclusive si lo vemos desde el tamaño simplemente físico estamos sometidos a lo que le provoque a un a un eh, bichito microscópico no es cierto sin embargo, pues, por fortuna, todo esto se puede ir decantando y se va decantando, y hay personas que van ayudando a decantar, y hay situaciones de la vida real que van permitiendo esa decantación. Entonces, quisiera empezar por compartir por aquí unos elementos que me permitieron hacer esa, esa decantación, que no fue fácil. Y, por ejemplo, aquí hay un extracto de un artículo de una persona también de, de, de mi ciudad, el doctor David Escobar Arango, que es el director ejecutivo de una de las principales cajas de compensación familiar, que tiene una gran incidencia en el departamento de Antioquia, y escribió por allá en mayo del año pasado algo que a mí me, me gustó muchísimo y me, y me ratificó, digámoslo de esa manera, unas ideas que había venido planteando en esos cursos de universidades, pero por supuesto que él lo argumentó con una solidez supremamente grande, con una solidez, eh, no digo que irrebatible, pero sí con una gran contundencia. Y se habla de aprender a improvisar. Ah, pero... Pueden estar pensando ustedes en este momento. Ah, pero Camilo, pues sí es como bien especial. Eh, va a hablar de planeación y empieza por hablar de improvisación. Esos no son términos como antagónicos. O uno planea o uno improvisa. Pues, mis queridos amigas y amigos, resulta que la realidad que lo toma uno a cachetazos a veces nos hizo entender que por más que uno planifique... Es importantísimo no perder la capacidad de improvisación. Pero, y este es el mensaje más importante, y ustedes ya están leyendo el texto al frente de ustedes, no me voy a detener a leerlo. Pero hay un mensaje poderosísimo. Si uno quiere improvisar bien improvisado, tiene que haber planificado bien. Tiene que haber planificado bien. Miren la frase inicial. Miren esa frase inicial. Esa frase inicial es absolutamente clara, se le eh, atribuye a Mark Twain, eh, se le puede ser de otro autor, pero es completamente eh, ilustrativa. Cuando tengo que improvisar un discurso, me preparo tres semanas antes, escribo varias opciones y lo repito frente al espejo hasta que me siento listo. La única manera para hacer un buen discurso improvisado es practicando durante muchas horas. Lo Saco del ámbito del de discurso del que habla Mark Twain y, voy, y pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención hace algún tiempo del mundo de la cinematografía. Mi actor favorito desde hace muchos años, desde siempre, pues desde los años 70, cuando eh, aparece y explota en El Padrino, es, eh, es Al Pacino. Y en algún programa televisivo que había por ahí en un canal de esos, de Antena Parabólica, que se llamaba Detrás del Actor Studio, un, un director de una escuela de actuación llevaba para entrevistar frente al auditorio de sus estudiantes a estrellas reconocidas del mundo de la actuación. Y alguna vez llevó al Pacino. Y en la entrevista, en medio de la entrevista, le preguntó a Pacino si él en alguna película había improvisado. Y Pacino le dijo, claro, es que no, no en una, en casi todas, en casi todas las películas de improvisado. Y le hizo una referencia, tal vez de las más recordadas en la carrera de Pacino, que es una de sus primeras películas que se llama Tarde de Perros, donde hay un, un gran contenido improvisado. Pero Pacino, recordando que estaba frente a un auditorio de estudiantes de actuación, hizo el comentario que tenía que hacer y que equivale a lo que aparece en los primeros renglones de lo que tienen ustedes proyectado al frente. Y es, pero para poder improvisar hay que dominar el libreto, porque actor que no domina el libreto e improvise, se perdió y se quedó perdido. Y si Pachino en sus películas se tomó el atrevimiento de improvisar, era porque manejaba el libreto al derecho y al revés. Es posible, y la realidad nos lo ha venido demostrando, que en el mundo organizacional, en nuestras instituciones educativas, hace algo similar, hace algo similar, y es que en medio de, una, de, de, de la ejecución de un proceso de direccionamiento estratégico, se nos cambian las circunstancias, y cuando se nos cambian las circunstancias no podemos parar, y cuando se nos cambian las circunstancias no podemos dejar dominar, no nos podemos dejar dominar por la angustia. Cuando se nos cambian las circunstancias tenemos que enfrentar esas nuevas circunstancias. Y enfrentar esas nuevas circunstancias en múltiples oportunidades implica improvisar. Improvisar para retomar el camino. Improvisar para retomar el camino estratégico que nos habíamos planteado. Y en estos dos años, a muchas empresas, a muchos países, a muchas familias, a muchas personas, y de nuevo la primera persona del plural, nos ha tocado improvisar. Y a veces cuando se improvisan salen las cosas bien y salen bien por lo que dice en la parte final de, esa, de, de, de la cita de la proyección. Y luego los últimos tres renglones simplemente. De hecho, en el mundo gerencial muchas veces criticamos a alguien diciendo, está improvisando. Quien así habla no sabe los años, la práctica y el esfuerzo que implican las grandes improvisaciones que implica las grandes improvisaciones. Hoy en el principal periódico de mi ciudad salió un artículo muy interesante alrededor de una situación eh, empresarial que se está presentando y que ha sido muy sonora a nivel nacional. No sé si habrán llegado ecos por allí en los medios noticiosos en Venezuela. Y es una oferta por la adquisición de una de las principales empresas del país, que se, y es una multilatina realmente, que se, llama el, que se llama Nutresa, que hace parte de un conglomerado económico importantísimo, de los más importantes del país, que se llama el Grupo GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene tres grandes, tres grandes pilares empresariales, uno de ellos Nutresa, que se dedica a la actividad de fabricación y comercialización de alimentos, de un momento a otro aparecieron unos inversionistas que han sido empresarios en este país y que tienen respaldo de, de, de dinero del Medio Oriente, de emiratos árabes particularmente, haciendo una oferta para comprar la mayoría de esa empresa. Y a todo el mundo lo cogió por sorpresa. A todo el mundo lo cogió por sorpresa. A los directivos del grupo empresarial antioqueño, propietario de la empresa Nutresa, les está tocando improvisar porque jamás, jamás se imaginaron que pudiera aparecer alguien interesado en comprar, y no porque no sea valiosa la empresa, no, la empresa es valiosísima, cualquiera quisiera comprarlo, sino porque generaron un esquema empresarial que estaba diseñado para no cambiar de dueño nunca, y sin embargo aparecieron interesados, interesados en serio, interesados en serio, y les está tocando improvisar, han sido a lo largo de la historia unos buenos planificadores, de manera que es posible que tomen unas decisiones acertadas, no sé cuáles sean, ellas tienen hasta el 17 de diciembre para decidir si venden o no venden, no sé cuál va a ser la decisión final, pero en este momento sus ejercicios pasados de planeación estratégica quedaron a mitad de camino y van a tener que improvisar, para tomar la decisión mejor posible, no solamente para los accionistas, para los directivos, para la empresa, sino para el ecosistema empresarial antioqueño y colombiano en general. Creo que hay directivos allí que llevan años, que tienen una gran práctica y que han hecho grandes esfuerzos por planificar bien. Entonces, creo, presiento que tienen la facilidad de improvisar para tomar unas buenas decisiones. En la misma línea de esos insumos que me sirvieron como para eh, llenarme de argumentos en cuanto a la importancia de, a pesar de los pesares, seguir pensando en construcción de futuro y en planificación, me encontré con otras cosas como estas. Abril 10 del 2020. No había pasado el mes después del confinamiento en Colombia y muy eh, contemporáneo con, el, con la situación en Venezuela, a, a raíz del, de, de la pandemia, me encontré con algo como esto. Durante tres décadas, Finlandia guardó elementos de supervivencia en lugares secretos, y hoy, en ese 10 de abril del año 2020, abrirán esos almacenes. Y tienen el texto ustedes, pero solamente me detengo en algo del primer párrafo. Por más de 30 años el gobierno de Finlandia guardó máscaras, guantes, respiradores, material quirúrgico, incluso comida en lugares secretos para enfrentar cualquier crisis o una guerra o una pandemia o crisis climática, etcétera. Hace 30 años en Finlandia pensaron que era posible que se presentara una pandemia y tomaron decisiones para estar preparados. Y tomaron decisiones para estar preparados. Miren que hace un año y medio, mal contado, no, ya más de año y medio, repetíamos mucho una frase. Es que esta pandemia nos cogió a todos desprevenidos es que esta pandemia nos cogió a todos de, sin prepararnos. Pues miren, oh sorpresa, parece que los finlandeses no estaban desprevenidos, parece que los finlandeses estaban preparados, parece que los finlandeses se habían tomado el trabajo desde hace 30 años de pensar que algo que lo que estamos, como lo que estamos viviendo podría ocurrir. Podría ocurrir. Y eso, por supuesto, no es adivinación. Eso, por supuesto, no es brujería. Eso, por supuesto, no es buena suerte. Eso es análisis de la realidad. Eso es pensar que cuando se conjugan elementos como el cambio climático, cuando se toman referentes de cosas que ya habían pasado, como la H1N1 y cosas como esas, cuando se revisa la historia... Cuando se revisa la historia y nos damos cuenta que hay más o menos una cierta constante de que cada 100 años hay una pandemia, o por lo menos una epidemia, o por lo menos una epidemia, es posible que se repita. Hace 100 años por esta época estaba la gripe española. Hace 200 años por esta época estaba el cólera, en el que se inspiró García Márquez para escribir El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Este año y el año pasado y unos añitos más estaremos con el coronavirus. Entonces es posible que dentro de 100 años alguien piense que se puede repetir una pandemia. Es posible, no es cierto. Entonces tampoco es tan cierto que a las cosas lo cojan a uno absolutamente desprevenidos. Absolut. Lo que pasa es que sí puede haber cosas inevitables. Si en este momento la NASA se da cuenta que viene un meteorito contra el planeta Tierra y que se va a chocar dentro de 15 días y va a devastar esto por completo, pues, lo máximo que podemos hacer es comprar paraguas a ver si de pronto con eso nos protegemos, ¿no es cierto? Y no nos vamos a proteger, pero sabemos que va a pasar, sabemos que va a pasar, entonces quienes tenemos una creencia desde lo espiritual, nos, prepara, nos prepararemos espiritualmente para, para el impacto, ¿no es cierto? Ya tomaremos otro tipo de decisiones, pero hay cosas frente a las cuales nos podemos adelantar. Y lo que más me llamó la atención fue lo siguiente frente a una generalidad de aporrión económico, de golpe económico para la gran mayoría de actividades en el mundo que luego se reactivaron algunas, a unas les fue muy bien con la pandemia eh, en estas eh, los servicios de domicilio, por ejemplo eh, tomaron un auge impresionante con la pandemia y otro tipo de servicios, los servicios tecnológicos ni se diga, ¿no es cierto? Un auge impresionante, pero en un ámbito como el mundo de los deportes, que fue de los más golpeados. Recuerden que en el mundo de los deportes, eh, casi que todas las, actividades, to todas las actividades deportivas se vieron golpeadas. El calendario ciclístico internacional de las grandes vueltas europeas estuvo trastocado. Se tuvieron que hacer en fechas que no eran. Eh, los torneos de fútbol se suspendieron durante meses. Y cuando se reactivaron, se jugaron sin público. Recuerden ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y eso representó golpes económicos impresionantes. Y resulta que hubo un evento deportivo de trascendencia mundial que ganó plata con la pandemia. Increíble, absolutamente increíble. 100 millones de libras eh, recibió porque tenía un seguro contra pandemias. Yo, cuando leí esto, no lo créanme no lo podía creer. <risa> no lo podía creer. Según lo desveló el periódico, eh, perdón. El periódico británico The Times, 114 millones de euros será la cantidad que percibe el torneo debido a la suspensión de estos años. El torneo de Wimbledon recibirá 100 millones de libras, es decir, 114 millones de euros de seguro contra pandemias que tenía contratado a los que manejan el uno de los torneos de tenis más importantes de este planeta algún día se les ocurrió que de pronto había una pandemia y que si de pronto había una pandemia se iban a ver afectados económicamente entonces tomaron un seguro <risa> háganme el favor entonces tomaron un seguro entonces no es tan cierto que esta pandemia nos cogió desprevenido a todos no es tan cierto hubo quienes habían en su momento histórico hecho ciertos ejercicios, repito, no de adivinación, sino simplemente ejercicios de análisis de la realidad y estuvieron en capacidad de eh, analizar ciertas variables, ciertos fenómenos, ciertos, ciertos eh, elementos de esa realidad, articularlos, buscar explicaciones y a partir de las explicaciones tratar de adelantarse a lo que podría ser ese comportamiento futuro. Y si lo hizo Wimbledon, y si lo hizo Finlandia, nosotros en nuestra escala también lo podemos hacer. También lo podemos hacer. Entonces, miren que con estas tres ideas generales, desde el artículo del, de, la, de esa, de esa reposicionamiento de la improvisación el ejemplo de Finlandia y el ejemplo de Wimbledon entonces ya un formador en temas de planeación estratégica como yo cuando pasa una cosa como estas ya puede dar la cara y puede conversar con ustedes para decirles con toda la convicción del mundo planear el futuro vale la pena planear el futuro es necesario ¿Que se nos van a presentar situaciones a mitad de camino? Sí, entonces estemos lo suficientemente preparados para inclusive improvisar en el buen sentido de la palabra, improvisar con todo el conocimiento de causa, improvisar con toda la, la fundamentación, con base en la experiencia, con base en una claridad de a dónde queremos llegar. Y cuando se superen las situaciones, podemos encontrarnos como a muchos también nos ha pasado, podemos encontrarnos fortalecidos para retomar el camino. Y esto creo que todos tenemos ejemplos personales, cercanos, eh, que nos ratifican que una realidad como esta se, eh, se, se, se percibe, se percibe, y fueron muchas las personas que enfrentaron de muy buena manera la situación que estamos viviendo, la están enfrentando muy bien, y desde muchísimos aspectos se presenta un nivel de fortalecimiento. Hecho entonces ese planteamiento que particularmente les digo, eh, a mí me generó en su momento histórico una gran tranquilidad desde mi actividad docente y mi actividad de consultoría. Pensemos en algo. Bueno, es que eso de pensar en el futuro para los seres humanos no es exótico. No es exótico. Históricamente a los seres humanos siempre nos ha preocupado el futuro pero en la medida en que nos preocupamos por el futuro entonces tratamos de generar como ciertos mecanismos para acercarnos a ese futuro para tratar de conocer con antelación ese futuro y hemos acudido a la astrología y hemos acudido a la brujería y hemos acudido a la ciencia. Y hemos acudido a los oráculos, y hemos acudido a los profetas, hemos acudido a muchísimos mecanismos para tratar de ganar certidumbre acerca de ese futuro. Y es tal, ese nivel de interés por el futuro, que hasta hemos generado como cierto vocabulario, hemos generado como cierto lenguaje, que utilizamos en la vida cotidiana, utilizamos en la vida empresarial eh, y que significa esa tendencia de querer acercarnos al futuro. Por ejemplo, hay una palabra que creo que utilizamos en esos diferentes ámbitos que acabo de mencionarles, empezando por el ámbito personal, eh, la palabra previsión. La palabra previsión la podemos entender con diferentes sentidos en el slide que tienen al frente hay dos de esos múltiples significados que se le puede dar a la palabra y miren que el primero es muy disiente y además muy real y corresponde a lo que solemos hacer en, en, en nuestra vida cotidiana inclusive, ni siquiera en la toma de decisiones organizacionales, en nuestra vida cotidiana, poner y disponer lo necesario para un fin. Poner y disponer lo necesario para un fin. Eso es previsión. Entonces, el ejemplo más inmediato que se me ocurre, y créanme que fue una situación no planificada, absolutamente espontánea, pero que tiene que ver con ese el sentido de la previsión que tenemos los seres humanos. Ocurrió eh, faltando un cuarto de hora para las 4 de la tarde en Venezuela, un cuarto de hora para las 3 de la tarde en, en, en Colombia. Y es que me senté frente a mi computador, busqué el link que previamente y de manera previsiva me habían mandado desde principio de semana, me conecté, y cuando me conecté, simultáneamente se estaban conectando, sin acuerdo previo, el doctor Jorge Enrique y Daniela. Llegamos al tiempo. Los tres teníamos en nuestra mente la idea de la previsión. Los tres pensamos que era conveniente, razonable, necesario conectarnos 15 minuticos antes a la hora de definida para iniciar nuestro encuentro, en nuestro evento, para ratificar que todo esté funcionando bien. Que está funcionando bien la conectividad, que está funcionando bien el sonido, que está funcionando bien la cámara, eh, que va a abrir la presentación y va a funcionar bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos y dispusimos lo necesario para un fin. El fin de poder estar entablando esta comunicación remota entre nosotros y compartiendo estas ideas. Eso lo hicimos a partir de la previsión. Los seres humanos somos previsivos. Somos previsivos. Pero le podemos dar otra connotación a la misma palabra. Que en el fondo pues, no es sustancialmente diferente, pero que de pronto ya nos puede llevar un poco a otro nivel, no solamente el de la vida cotidiana personal, sino a otro nivel como por ejemplo el empresarial. Y entonces se entiende la previsión como la apreciación con cierto grado de probabilidad, con cierto grado de probabilidad de la evolución de una tendencia hacia un horizonte dado. A partir del comportamiento pasado, a partir del comportamiento pasado, digo la misma idea en otro orden, somos previsivos o practicamos la previsión cuando analizamos el comportamiento histórico de un fenómeno y tratamos de plantear su tendencia de comportamiento en el tiempo hacia el futuro con cierto grado de probabilidad. En esta situación de pandemia hemos leído y hemos oído muchísimo alrededor de previsiones, alrededor de previsiones. Una previsión acerca del de número de contagiados, el número de fallecidos, el número de recuperados, el número de vacunados. Y lo que hacemos es aplicar esos dos rengloncitos, tomar los datos del pasado, y tratar de adelantarse con cierto grado de probabilidad a lo que va a ser la tendencia futura, a lo que va a ser la tendencia futura. Y esto es muy usual dentro de lo que es la toma de decisiones de nuestras empresas. Estamos de pronto en época de de, de matrícula de estudiantes para el próximo año, para el próximo periodo académico, entonces tomamos el histórico de número de matriculados y nos atrevemos a adelantarnos con cierto grado de probabilidad a cuál va a ser el número de matriculados en el próximo periodo, ¿no es cierto? Y, o tomamos los gastos del periodo, de periodos históricos para tratar de prever cuáles van a ser los gastos del próximo periodo. Utilizamos la previsión y es algo muy, digámoslo, muy con natural a los seres humanos. Solemos ser previsivos. Solemos ser previsivos y es muy importante serlo. Siempre que escucho o hablo sobre esta palabra, inevitablemente se me viene a la memoria una persona con quien trabajé en aquella época en la que estuve en el sector financiero, en un banco que le, les decía hace un momento, Quien era mi superior jerárquico, el, el vicepresidente regional de ese banco. Y utilizaba una frase que era casi que su caballito de batalla, su estandarte. No había reunión en la que no lo dijera. Gerenciar es prever. Gerenciar es prever. La frase suena muy simple. La frase suena extremadamente sencilla. Pero tiene un trasfondo gigantesco. Gigantesco. Gerenciar es Tratar de apreciar con cierto grado de probabilidad las consecuencias de las decisiones que tomamos. Gerenciar es tratar de apreciar con cierto grado de probabilidad el comportamiento del mercado en el cual me desenvuelvo. Gerenciar es tratar de apreciar con cierto grado de probabilidad eh, la evolución de la variable tecnológica y su impacto en mi actividad educativa. Gerenciar es prever ese tipo de cosas. De manera que cuando ese ex jefe mío decía esa frasecita tan absolutamente elemental y simple, lo que estaba dejando era un muy poderoso mensaje para todo su equipo de trabajo. Van a tomar decisiones, sean previsivos en la toma de decisiones. Entre otras cosas, tomen las decisiones oportunamente. Tomen las decisiones oportunamente y previendo lo que puede pasar a partir de esa toma de decisiones. Otra de esas palabras que hemos venido generando los seres humanos para significar nuestra tendencia de acercamiento al futuro, el pronóstico. El pronóstico es acercarnos al futuro o pretender acercarnos al futuro a través de algunos indicios, a través de algunas señales. Entonces, habiendo muchas posibilidades de ejemplificación, tomo la más típica y además la más ilustrativa, que podría ser el pronóstico del tiempo. Y ejemplifico desde dos orillas, la aparentemente más rudimentaria y otra un poco más sofisticada, un poco más sofisticada eh, la más aparentemente rudimentaria pensemos en las personas del campo pensemos en los campesinos que a partir de esa sabiduría innata que tienen además de la experiencia que también tienen además de la transmisión generacional de conocimiento de conocimiento y de, de, de tradición eh, tienen la capacidad de pronosticar el, el comportamiento climático con una capacidad de acierto impresionante, con una posibilidad de acierto impresionante. Y entonces cuando el campesino le dice a uno, eh, por el movimiento de las hojas y el, por el sentido de que está soplando el viento, por el sentido en el que están volando algunas aves, eh, Camilo, es a las póngale la firma que a las 7 de la noche va a estar lloviendo. Pongámosle la firma, a las 7 de la noche va a estar lloviendo. Ese campesino pronostica, pronostica lo que ha de pasar a través de ciertos indicios, a través de ciertas señales. Sofisticémoslo. Resulta que también para eh, hacer seguimiento al comportamiento climático, pues la tecnología tiene un, protagonista, un protagonismo importante y ya se hacen seguimientos meteorológicos satelitales, no es cierto, con una inmediatez impresionante. Una inmediatez impresionante. Entonces, a través de los sistemas que utilizan en las diferentes ciudades para hacerle seguimiento a la velocidad del viento, a la acumulación de nubes, a la altura de las nubes, etcétera, etcétera, eh, estar en capacidad de afirmar que hoy a medianoche va a llover sobre el sector en el cual vivo. Y si lo dicen, póngale la firma, va a llover. Están pronosticando, están tratando de acercarse al futuro con un buen nivel de acierto a partir de ciertos indicios, a partir de ciertas señales, de ciertos indicios, de ciertas señales. Una tercera palabra que utilizamos con muchísima frecuencia, muchísima frecuencia, la predicción. Y esta predicción que digamos etimológicamente pues es transparente, no es cierto, es decir antes de así como previsiones, ver antes de, ver algo antes de que suceda, predecir es decir algo antes de que suceda. Esa predicción es, consiste en anunciar algo que ha de suceder. Y ese anuncio de lo que está por suceder se puede dar por tres fuentes. O por revelación, o por ciencia, o por conjetura. Conjetura sería como un sinónimo de especulación o algo así por el estilo. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de los profetas, por ejemplo. Las profecías son predicciones, anunciar algo que ha de suceder. Los profetas bíblicos anunciaban algo que iba a suceder. Pero también hablamos de revelación cuando hablamos de figuras como algo que mencionamos hace un momento, eh, los, eh, digamos, los oráculos en la antigua Grecia, el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, gobernantes, generales, eh, personas muy prestantes e influyentes de la época, inevitable e indefectiblemente acudían al templo de Apolo para consultar al oráculo de Delfos, representado en su figura protagónica que era la sibila, para preguntarle acerca de si era pertinente o no invadir un país vecino en ese momento, o cuánto duraría su reinado, cosas así por el estilo. Y lo que el oráculo les decía, eso era. Eso era. Entonces pensemos aún en un Alejandro Magno adolescente, dirigiéndose o entrando al oráculo de Delfos y preguntándole por su futuro a la Sibila. Y la Sibila le dice que se va a convertir en el conquistador más grande de todos los tiempos. Cuando la Sibila, en el oráculo de Delfos, le dice a alguien que se va a convertir en el conquistador más grande de todos los tiempos, no le quedó más camino que convertirse en el conquistador más grande de todos los tiempos. Miren, claro que había un fenómeno adicional, y es que Alejandro Magno también tenía claro quién era y qué quería. Entonces confluyeron lo que él sentía, lo que él deseaba, lo que él mismo se planteaba como su futuro, a partir de la crianza que le dio Aristóteles, etcétera, etcétera. Y confluyó con lo que un ente creíble para ellos le dijo a través de la predicción, de la revelación. Pero la revelación, perdón, la predicción también puede darse a partir de la ciencia. Y los científicos predicen, lo que no quiere decir que siempre acierten, pero predicen. Predicen cosas que han de suceder y me gusta mucho el ejemplo, por ser quien es el personaje o por ser quien fue el personaje, el físico británico Stephen Hawking, persona pues que merece todo el respeto y credibilidad, y además pienso la admiración por su situación de vida y su enfermedad degenerativa, considerado uno de los tres físicos más grandes de la era moderna, junto con Newton y con Einstein. En los últimos años de su vida, Stephen Hawking, y hace relativamente poco, eh, Stephen Hawking estuvo muy activo en materia de predicciones, no muy agradables, entre otras cosas, predicciones acerca del futuro de este planeta. Y lo sintetizó en una frase de esas que lo deja uno pues, un poquitico preocupado, ¿no es cierto? Para Stephen Hawking el planeta Tierra está en etapa de evacuación, está en etapa de evacuación. Fenómenos como el cambio climático y todos los colaterales a partir del cambio climático hacen que o hicieron que una persona como Stephen Hawking predijera que la vida útil de este planeta estaba por terminar. Y en algún momento, en su primera predicción, dijo que esa terminación no tenía un plazo mayor a 200 años. Eso, por supuesto, pues generó por ahí ciertas preocupaciones, generó por ahí ciertos debates. Entonces, finalmente, Hawking, tal vez por ser un poquito políticamente correcto, eh, extendió el tiempo a 300 o 400 años. Entonces, ya como que los humanos, cuando las cosas son de largo plazo, nos tranquilizamos, ¿no es cierto? Pues ya entre 400 años que acabe esto, que, que yo no voy a estar aquí. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con las decisiones acerca del cambio climático, ¿no es cierto? Que este planeta desaparezca cuando yo me muera, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Eso es un, una, una visión absolutamente miope de la realidad, ¿no es cierto? Creo que deberíamos hacer un poquito más de caso de predicciones como la de Stephen Hawking para tomar decisiones en las que estamos atrasadísimos para lograr que este planeta siga siendo nuestro hogar, no por 200, ni por 300, ni por 400, sino ojalá por miles de años más. Pensamiento en voz alta. ¿Será entonces gratuito que personas de las más ricas de este planeta se hayan obsesionado con la carrera espacial. Será gratuito, será accidental, será coincidencial que las personas más ricas de este planeta estén financiando la exploración de Marte para tratar de verificar si Marte podría ser habitable y tratar de hacer un proyecto de asentamiento humano en Marte. No, eso no es gratuito. Eso no es gratuito. Eso se fundamenta en predicciones como la de Stephen cauque Ahora, les decía hace un momento, los científicos predicen. Puede que acierten, puede que no acierten. Lo que pasa es que lo hacen con una fundamentación tal que el margen de error eh, se disminuye bastante. Se disminuye bastante. Entonces, cuando la ciencia habla, pues a la ciencia vale la pena hacerle caso. No para hacerle, obedecerle ciegamente, pero vale por lo menos la pena hacerlo parte de nuestros análisis, hacerlo parte de nuestras reflexiones. Otra palabra, y digamos esta palabra, aunque también la utilizamos en la vida cotidiana, ya hace un poco más de parte de lo que es nuestra vida organizacional, nuestra vida institucional, llamémosla así, la proyección, la proyección. La proyección la podemos entender como la prolongación en el futuro de una evolución pasada de acuerdo con una extrapolación de tendencias. Y puede coincidir con la previsión cuando tiene un contenido probabilístico. Y creo que es más entendible la gráfica que la frase, aunque la frase pues es transparente, pero la gráfica me parece que es mucho más ilustrativa, ¿no es cierto? La proyección consiste en entender que las cosas van a seguir siendo como han venido siendo, ni más ni menos, en línea recta. La prolongación en el futuro de una evolución pasada de acuerdo con la extrapolación de la tendencia. Las cosas van a seguir siendo como han venido siendo. Me adelanté unos slides. A propósito lo hice y ya me voy a devolver. Resulta que esta visión de, de, la, de la proyectiva o de la proyección es una visión absolutamente respetable es una visión que históricamente ha sido justificable pero es una visión que en el mundo moderno hay que entrecomillar y entrecomillar eh, de una manera muy notoria pensar en este mundo moderno del siglo XXI ya llegando a su primera cuarta parte para la cual van a faltar dentro de poquito, no más que tres años, que las cosas van a seguir siendo siempre como han venido siendo, es por lo menos riesgoso. Es por lo menos riesgoso. La realidad, en muchos aspectos, por no decir en casi todos, nos pone de presente que la realidad puede cambiar de un día para que esa realidad puede cambiar y puede presentar inflexiones y puede presentar modificaciones drásticas, muy drásticas. Pensemos en un elemento que se volvió parte de nuestra cotidianidad que es la tecnología. Tengo más memoria que ustedes porque tengo más años. Es una memoria más hacia atrás que ustedes porque tengo más años. Cuando monté mi primera oficina de abogado, manejaba máquina de escribir manual de las marcas Olivet, Olivetti o marca Remington. Manual. Y era una maravilla. Y uno se defendía y trabajaba. Las hojas de papel Bond. Y si había que hacer un memorial para un juzgado y había que sacar cinco copias, póngale papel carbón a eso. ¿No es cierto? Y trate de no equivocarse. Y trate de no equivocarse. Al poco tiempo de haber abierto esa oficina apareció una maravilla, la máquina eléctrica, la máquina eléctrica ya permitía corregir errores con una cosa que llamaba limpiatipos, entonces si uno ponía la eléctrica que no era, ya no había que botar la, la, la papelería, sino que uno se devolvía el espacio, eh, borraba con un papelito que le pegaba una cuadra blanca y reescribía, esto fue una maravilla. Al poco tiempo, apareció la máquina electrónica Panasonic entonces ya esa máquina electrónica tenía una pantallita chiquitica donde uno podía escribir un renglón y antes de que el renglón quedara escrito en el papel aparecía en la pantallita y si había equivocaciones uno hacía las correcciones ahí y luego se daba el enter y se escribía el renglón y eso pues fue pasar de la mula al jet, una cosa maravillosa y ya llevaba como, bueno, no tanto, porque esto fue vertiginoso, unos cinco años de ejercicio profesional cuando aparece el computador y aparece el procesador de palabras y aparecen las impresoras y entonces se desboca esta carrera loca de tecnología que ya nos está llevando a hablar de inteligencia artificial, por ejemplo. Con este pequeñísimo recorrido y lo corto ahí, Creo que nos queda completamente claro que, por lo menos en materia tecnológica, pensar que las cosas van a seguir siendo como han venido siendo, es muy riesgoso. Las disrupciones en materia tecnológica son impresionantes. Esto que se está creando, que no tengo ni idea de si va a ser para bien o va a ser para mal, o si definitivamente va a ser la materialización de Matrix, no tengo ni idea de qué va a ser. Hay que hacerle un poquito de estudio prospectivo. Lo que, aquí, lo que acaba de anunciar Zuckerberg con su metauniverso eso va a ser un punto de ruptura absolutamente impresionante. Absolutamente impresionante. De manera que pensar en esta línea recta hoy eh, cada vez es menos viable. Cada vez es menos viable. Por eso adelanté el slide. Porque a lo mejor lo que va a pasar de aquí en adelante... Eh, se puede entender desde diferentes caminos. No hay una línea recta desde hoy hacia el futuro. Lo que hay son múltiples posibilidades y múltiples probabilidades. Y esas múltiples son n, n probabilidades. La gráfica que tienen al frente de ustedes es una simplificación. Es una simplificación. Una simplificación que nos indica que parados en el hoy, Parados en el punto del hoy y el ahora, el aquí y el ahora, es claro que ya hay un pasado, ¿no es cierto? Y ese pasado no lo podemos cambiar. Ese pasado no lo podemos cambiar. Pero ese pasado sí lo deberíamos conocer. Deberíamos tratar de conocerlo. Y deberíamos tratar de conocerlo de la manera más fiable posible, de la manera más fidedigna posible, porque ese pasado tiene enseñanzas, porque en ese pasado hay aprendizaje, porque en ese pasado hay experiencias. Eh, estamos dentro de nuestro planeta, digo yo, porque no es un fenómeno latinoamericano solamente, eh, influenciados por lo que por ahí los psicólogos llaman el adanismo o el síndrome de Adán, que es pensar que el mundo apareció conmigo. Que el mundo apareció conmigo, que la, la evolución empieza conmigo, eh, la empresa empieza conmigo, el colegio empieza conmigo, eh, los cursos de X materia empiezan conmigo, que antes de mí no había nada y si había no valía la pena. Eso por fortuna siempre lo he tenido claro. Me parece que no solamente es una posición absolutamente irrespetuosa con quienes nos han antecedido haciendo cosas maravillosas que tienen a nuestras instituciones y nos tienen a nosotros donde estamos, sino que es irresponsable. Irresponsable por qué? Porque nos, nos impide capitalizar de manera adecuada todo ese aprendizaje histórico. Nos impide capitalizar ese proceso de acumulación de conocimiento que se puede haber, que se puede haber desarrollado. Y entonces cada que llega, pues lo pongo simplemente a manera de ejemplo, por supuesto, un nuevo rector a una institución educativa es borrón y cuenta nueva. Porque lo que se hizo antes no servía, todo lo que sirve va a ser de aquí en adelante. Y esto analícenlo ustedes y en muchos ámbitos de la vida real se presenta en muchos ámbitos de la vida real, en el mundo político, en el mundo empresarial, en muchos ámbitos de la vida de la vida real y es nocivo, es nocivo, eh. ahí habría pues también a manera de pensamiento en voz alta, una cordialísima invitación a evitar incurrir en ese síndrome de Adán. Repito, primero por irrespetuoso y segundo por irresponsable, por desperdiciar conocimiento acumulado. Entonces, estando en el aquí y ahora es bueno conocer lo que ha sucedido, es bueno conocer el pasado. Miren que a veces decimos que en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones educativas, no tenemos una adecuada memoria. Que hay facetas de la actividad que se encuentran radicadas en la cabeza de una persona. Y si esa persona se va por alguna razón, renuncia, despido, muerte, por alguna razón, se fue con todo y conocimiento. Porque ese conocimiento no se convirtió en un conocimiento institucional? Se debe procurar que el conocimiento, por supuesto, esté radicado en la cabeza de las personas, pero que también haya una capitalización y una adecuada conservación de ese conocimiento desde lo institucional, porque va a ser fundamento para la toma de adecuadas decisiones. Y parados en el aquí y ahora, ya no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro, resulta que existen N posibilidades y simplifico las N posibilidades y adelanto algo que nos va a ser útil para el próximo sábado. Ahí encontramos cinco flechitas, son cinco de N, cinco entre N, para efectos de simplificación. Si miramos un horizonte de tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, el que sea, de hoy en adelante, no hay un futuro que esté grabado en piedra. No hay un futuro que esté grabado en piedra. Está completamente claro. Ese futuro de dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, lo vamos a construir nosotros. No nuestros hijos. Nosotros. Somos los responsables de la construcción de ese futuro. Y luego de lo que hagamos en materia de construcción, cuando se... Lleguen esos 5, 10, 15, 20 años, o 30 o más, nos vamos a encontrar con cinco posibilidades. Lo que llamamos el futuro utópico, lo que llamamos el futuro catastrófico, lo que llamamos el mejor futuro posible, lo que llamamos el futuro proyectivo, lo que llamamos el futuro lógico. Y hago un comentario rápido sobre cada una de esas situaciones de futuro. El futuro utópico todos lo tenemos claro y lo tenemos en nuestros registros la palabra utopía y su etimología utopos, sin lugar sin lugar entonces lo utópico es lo que no puede ocurrir lo utópico es lo que no puede acaecer lo utópico es lo que no puede tener lugar eso es una utopía eso no va a suceder bueno esto sí es un poquito más que un pensamiento en voz alta. Esta es una reflexión a la que quiero invitarlos. Y la reflexión parte de la siguiente premisa que para mí ha sido eh, regla de vida desde hace ya bastante tiempo. Soy un convencido de que los seres humanos tenemos el deber ético de pensar en utopías. Tenemos el deber ético de pensar en utopías. Y esto que estoy diciendo no es un llamado a la irracionalidad. Porque la historia, por fortuna, por fortuna, nos demuestra, nos demuestra que las grandes transformaciones que han ocurrido en nuestras sociedades se han dado a partir de personas que han creído en utopías. Se han dado a través de personas que han creído en utopías. Y ahora hablábamos de la carrera espacial. Los desarrollos que se han generado en materia espacial en diferentes países del mundo se dio porque hace años, y hasta involucré a Julio Verne para que nos devolvamos más, hubo personas que soñaron con algo que era imposible. Era imposible, pero a partir de la voluntad de algunas personas, a partir del desarrollo de algunas variables como la variable tecnológica, a partir de la acumulación de conocimiento, lo que en algún momento histórico parecía imposible, fue posible. Fue posible. Pensemos en una situación real de un país de nuestro hemisferio, de nuestro hemisferio. pensemos en Estados Unidos, y pensemos en Estados Unidos de los, en los años 50 o 60. El fin de semana pasado dieron por ahí en televisión, yo que todavía soy de pasar canales y no tanto de plataformas, una película sobre la vida de Mohamed Ali, el boxeador. Y esa película que no solamente lo tomó desde la faceta deportiva, sino desde su faceta de activista político y activista por los derechos civiles en Estados Unidos y en el planeta, eh, recordaba por allí unos personajes y unas situaciones Años 50, 60 en los Estados Unidos. Una segregación racial absolutamente llevada al extremo. Aunque parezca mentira más exagerada de lo que puede ocurrir hoy. Una segregación y una discriminación racial llevadas al extremo. Época en la que había baños para blancos y baños para negros. Colegios para blancos, colegios para negros. Cafeterías para blancos, cafeterías para negros buses para blancos o buses para negros o en un bus asientos para blancos, asientos para negros era una utopía pensar que en algún momento de la historia una persona de raza negra pudiera llegar a tener un cargo de poder en los Estados Unidos era una utopía pensar que en Estados Unidos podría existir un presidente negro era una utopía en los años de 60 del siglo pasado, en los años de 60 del siglo pasado. Pero resulta que personas como Martin Luther King, pero resulta que personas como Malcolm X, pero resulta que personas como el mismísimo Mohamed Ali y otros, muchos más, se tomaron el trabajo de pensar en utopías, se tomaron el trabajo de pensar que esa situación se podía revertir, a partir de un sueño hicieron cosas para que el sueño se convirtiera en realidad. Y no es gratuito que el más famoso discurso de Martin Luther King en Washington se llamara Tengo un sueño. Tengo un sueño en el sentido de que desaparezca la discriminación. Tengo un sueño en el sentido en que se reconozcan los derechos civiles a todas las personas, independientemente de su raza. Tengo un sueño en el sentido de que se permita la participación política de personas de, de, de minoritarias. Tengo un sueño, pero no solamente se dedicó al sueño y a soñar, sino que actuó, y actuó hasta tal, hasta tal medida que le costó la vida. Le costó la vida. Y a Malcon X le costó la vida. Y a Mohamed Ali le costó su licencia como boxeador y que lo despojaran de su título mundial, que luego recuperó. Pero se tomaron el trabajo de pensar en utopías y actuar. Y actuar. Y décadas después, Estados Unidos tuvo un presidente negro durante ocho años. Durante dos periodos. Y hoy todavía hay quienes añoran a Barack Obama por las características de quien le sucedió. ¿No es cierto? Entonces, el mensaje y la invitación a la reflexión es clara. Si bien es cierto, etimológicamente, lo utópico es lo que no es posible, Tengamos completamente claro que los seres humanos tenemos el deber, el deber ético de pensar en utopías y que si además de pensar en esas utopías, desarrollamos las acciones adecuadas para que la utopía se haga realidad, las utopías son alcanzables y la historia, por fortuna, nos lo ha demostrado. Me voy para el otro extremo y en el otro extremo nos encontramos con algo que no admite discusión y que... Permite una explicación mucho más simple. Mucho más simple. En el otro extremo está el futuro catastrófico. El futuro catastrófico es lo peor que puede pasar. Y creo que a todos nos consta que lo peor que puede pasar, puede pasar. Lo peor que pueda pasar, puede pasar. Y a veces pasa. Entonces, así como hacíamos la reflexión alrededor del futuro utópico, en el sentido de tomarnos el trabajo de pensar en utopías y realizar acciones para que se hagan realidad las utopías, con el futuro catastrófico podríamos hacer algo parecido, y es reconocer que la situación en un horizonte de tiempo determinado puede ser catastrófica. ¿Para qué? Para realizar acciones que permitan impedir, que ese futuro catastrófico se dé, que permitan tomar decisiones adecuadas o para evitar o para amainar o para minimizar los efectos de ese futuro catastrófico. ¿Va a haber otra pandemia? Va a haber otra pandemia. Va a haber otra pandemia y otras pandemias. Pero posiblemente los seres humanos hayamos tenido un aprendizaje y posiblemente cada vez vamos a estar un poquito más preparados y los sistemas de salud un poquitico más alerta y los gobernantes eh, un poquitico más eh, eh, avesados en planificar cómo enfrentar este tipo de cosas para que cuando se presente lo catastrófico lo podamos enfrentar de la mejor manera posible. Miren, en esto pasa algo muy particular y lo digo ya no solamente como formador en estos temas, sino como consultor en la vida real de las empresas, con la metodología que les voy a compartir el día sábado, eh, es indispensable preguntarnos cuál es el futuro catastrófico. Entonces, cuando en un equipo de trabajo de una organización, pensemos en un colegio de los de las instituciones en las que trabajan ustedes, eh, hay un trabajo de construcción colectiva con el equipo, con un equipo de trabajo interno, eh, como consultor los invito. Bueno, vamos a pensar en un horizonte de tiempo de 10 años. ¿Cuál podría ser la peor situación que se, en la que podría estar esta institución? ¿Cuál podría ser el futuro catastrófico para esta institución? Y suele suceder, y con bastante frecuencia y además en, lo entiendo, entiendo por qué sucede, que el rector, el coordinador, un docente, incluso estudiantes, eh, digan Camilo, consultor, ¿Pero para qué vamos a hablar de lo catastrófico? Pensemos en positivo, hablemos de lo optimista. Pensemos en lo mejor para la institución. ¿Para qué vamos a hablar de lo desagradable y de lo catastrófico? En ese momento, me toca con toda la objetividad que debe tener un consultor en estos temas, decirles con profundo respeto, pero con total contundencia, es indispensable que reconozcamos que lo peor existe. Y cuando les doy la explicación que hace un momentico les di a ustedes, pensar en lo peor para tratar de tomar decisiones que eviten llegar a lo peor o para que permitan que si llegamos a la peor situación la podamos enfrentar de manera adecuada. Cuando se dimensiona ese razonamiento, entonces ya se empieza a entender que es importante, en, es importante tratar de adelantarnos a cuál puede ser ese futuro catastrófico. Repito, simplemente. O para evitar que se presente, o para estar preparados de manera adecuada en caso de que se presente. Y pongo un ejemplo dramático en lo individual. En lo individual. El futuro catastrófico desde lo físico, no digo desde lo espiritual. El futuro catastrófico para el ser humano es la muerte. Es el futuro catastrófico y además es inevitable. Y además es inevitable. Lo único claro que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces no podemos ocultar esa realidad. Tenemos que reconocerla cuando reconocemos la realidad de la muerte, ¿qué hacemos? Hacemos varias cosas. Desde lo espiritual, pues tratamos también por allí de eh, manejar una eh, vida sana, eh, eh, tratamos de manejar una vida transparente desde, desde, desde lo espiritual, a, fieles a nuestras creencias, en fin, cumpliendo ciertas pautas de moral, etcétera, etcétera. Pero desde lo físico también desde lo físico y más cuando se va llegando por allí a estas edades a las que voy llegando yo, eh, la rutinita periódica de la revisión médica. Y hay que hacerle caso al médico, ¿no es cierto? Y si de pronto he tenido una vida sedentaria, empezar a hacer un poquito más de deporte. Y si de pronto he sido un poquito desjuiciado con las comidas, empezar a juiciarme un poquito, que ya será en enero pues porque en diciembre no se juicia nadie con las comidas, ¿no es cierto? Pero se van tomando decisiones, no para no morirme sino para tratar de que mientras tengo vida, vivir de la mejor manera posible. Como lo hablaba con mi mamá que aún vive, tiene 95 años y la visité esta mañana eh, a darle las gracias por haberme traído a esta vida. Eh, ella, que a pesar de su avanzada edad, sigue siendo muy lúcida y muy saludable por fortuna, lo dice muy claramente, no, no Camilo, es que yo lo que más le pido a mi Dios es morirme aliviada. Morirme aliviada, miren el fondo que tiene eso. Es una persona que no conoce lo que es una clínica. Tuvo dos hijos y dos partos. En esas dos ocasiones estuvo en la clínica. De resto, jamás. Entonces, mi mamá lo que más desea es morir tranquilamente en su cama sin tener que ir a una clínica. Eso es lo que ella quiere significar cuando dice, quiero morirme aliviada. Pero para eso reconoce que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y no solamente para ella con sus 95 años. La muerte está a la vuelta de la esquina para cualquiera de nosotros. Para cualquiera de nosotros. Pero el hecho de reconocer que la muerte esté a la vuelta de la esquina no quiere decir que no vamos a tratar de vivir desde lo físico y desde lo espiritual. Cada día mejor. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a pesar de reconocer lo catastrófico. Muy bien. Vámonos para las tres situaciones de futuro que nos faltan. Y un par de slides adicionales para hacer ese, ese co home coffee del que nos hablaba el doctor Jorge Enrique. El mejor futuro posible el mejor futuro posible va en la línea de lo utópico, pero con un mayor polo a tierra, un mayor polo a tierra, el mejor futuro posible, de entrada tiene el calificativo, es posible, es posible. Entonces hay cosas que pueden ser utópicas en el corto plazo, pero pueden ser posibles en el corto plazo. Utópicas en el corto plazo, más no imposibles en el corto plazo. Eh, cuando hacemos nuestra declaración eh, de visión en una organización, en un ejercicio de planeación estratégica, entonces podemos decir que para el año 2015, 2025 queremos ser la mejor institución educativa del mundo. Utópico, ¿sí o no? Para el 2025, utópico. ¿Por qué no pensamos que vamos a ser la mejor institución educativa de nuestra región? Y entonces en el año 2025 podríamos ser la mejor institución educativa de nuestra región. Ese será nuestro mejor futuro posible para el 2025. Y si para el año 2025 podemos ser la mejor institución educativa de nuestra región, ¿por qué no pensar en que para el 2030 podamos ser la mejor institución educativa del país? Y si para el año 2030 somos la mejor institución educativa del país, ¿por, no, ¿por qué no pensar que para el año 2035 podemos ser la mejor institución educativa de Sudamérica? Y siguiendo con ese razonamiento, ¿por qué no pensar que en el año 2060 podemos ser la mejor institución educativa del mundo? Podríamos serlo. Camilo, pero es que en el 2060 ya nos hemos muerto. Nosotros sí, pero la institución no. Y nosotros hoy somos quienes estamos en la institución, con nuestras acciones cotidianas, construyendo su futuro. Miren que allí, y, y, y eso no es ni malo ni bueno, sino que somos así. Eh, los latinoamericanos somos muy cortoplacistas. Los occidentales somos muy cortoplacistas. Entonces pensar en construir una visión para el 2060, eso nos suena a un ejercicio inútil, porque es que nosotros lo vamos a ver nosotros. ¿Para qué vamos a pensar en el año 2060? Un ejercicio inútil para nosotros. Hay otras culturas que piensan distinto en 1989 el estado mayor de gobernantes de la china hizo un ejercicio estratégico y prospectivo a 100 años al año 2089 y se plantearon como eje central de ese ejercicio estratégico y prospectivo que en el año 2089 china sería la mayor economía del mundo en 100 años. Todos los que trabajaban ahí, trabajaron en ese, en ese, en ese ejercicio, me murieron. Sin embargo, eso, eso sigue vigente. Perdón, no sigue vigente. Pero le hacen seguimiento. Entonces resulta que hace unos cinco años se reunieron las nuevas personas que ocupan los cargos que ocupaban. Quienes hicieron el ejercicio original, revisaron cómo iban y qué se encontraron. Y qué se encontraron que en pocos años China ya era la segunda economía del mundo. Entonces lo que estaba planteado para el 2089 lo adelantaron 30 años, lo adelantaron para el 2059, porque venían trabajando para hacerlo. Entonces ya no hay que esperar al 89, adelantémoslo 30 años. Pues creo que falta muy poquito, si no es que ya se podría hasta afirmar que China sea la mayor economía del mundo. Sonaba utópico. Sonaba utópico, pero para ellos, no sé si para el planeta, pero para ellos están logrando el mejor futuro posible que se plantearon. Se lo lo han trabajado, han tomado decisiones, algunas eh, está uno de acuerdo con ellas, otras no, pero ellos han tomado sus decisiones, ellos han realizado sus acciones, se plantearon el futuro que deseaban, el mejor futuro posible y han caminado para conseguirlo. Se lo plantearon a 100 años y lo están logrando eh, 60 años antes, lo están logrando 60 años antes, 60 años antes. Si nosotros en Latinoamérica hacemos un plan estratégico a 100 años, a eso no le hace seguimiento a nadie. Le hace seguimiento nadie. Y dentro de 100 años, entonces aparecerá algún curioso que lo lea y explique por qué no funcionó. Pero ese tipo de mentalidad la tenemos que cambiar. La tenemos que cambiar. Y tenemos que compartir permanentemente, como eh, lo decía el hermano Jean-Pierre al principio, eh, no solo escuchar la palabra, sino realizar la acción. Actuar, actuar. Nosotros tenemos técnicas muy valiosas y muy acertadas para hacer diseños de direccionamiento estratégico. El problema lo tenemos cuando nos toca llevar a la acción esa estrategia. Ahí es donde tenemos el problema. Y eso lo tenemos que superar. Y es fácil de superar. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de dar el primer paso a la manera de Gandhi, ¿no es cierto? Dar el primer paso. Cuando se da el primer paso, ya se puede hacer una larga caminada. Pero hay que dar el primer paso. Y seguir dando los pasos secuenciales, teniendo claros cuáles son esos pasos, esos pasos eh, secuenciales. El futuro lógico. El futuro lógico también se conoce como el futuro más probable. El futuro más probable es eso. El futuro más probable. No es ni el que queremos, ni es el que nos disgusta. Simplemente es el más probable. Aquí estoy frente a una ventana y entonces estoy viendo que lo más probable es que esta noche va a llover. Eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. Eso simplemente es lo más probable. Lo más probable. Y si mi señora me va a invitar a comer, voy a decir duro para que me escuche. Y si mi señora me va a invitar a comer por mi cumpleaños, entonces vamos a tener que llevar paraguas es lo más probable. Yo quisiera que no lloviera, ¿no? no importa qué quisieras. Lo más probable es que llueva. Lo más probable es que llueva. Y en ejercicios de direccionamiento estratégico, así como es muy importante tener claro lo catastrófico, es muy importante tener claro qué es lo más probable. ¿Qué es lo más probable? También para primero para reconocerlo y segundo para Tomar decisiones que nos permitan que lo más probable se parezca a lo que queremos. Que lo más probable se parezca a lo que queremos. Y eso, esto el sábado nos va a quedar muy claro. Por ahora dejo el abrebocas. Y cerremos esta gráfica. El futuro proyectivo. Entonces me devuelvo a la gráfica original. El futuro proyectivo es aquel que consiste o que parte de... La creencia de que las cosas van a seguir siendo como han venido siendo, en línea recta. Entonces, en el año 2031, eh, las cosas van a seguir siendo como son hoy. Es, está dentro de lo probable, está dentro de lo probable, pero es apenas una pequeña probabilidad. Es apenas una pequeña probabilidad. Entonces hay un mensaje. La proyectiva que durante algún tiempo en la historia pudo haber sido una manera acertada de ver el futuro porque digamos que este mundo fue plano durante mucho tiempo, durante siglos fue plano, eh, cada vez representa un mayor riesgo, cada vez representa un mayor peligro por las inflexiones, por las modificaciones que pueda haber por aquí a mitad de camino. Se nos atraviesa una pandemia, entonces hasta llegó la proyectiva, hasta llegó la proyectiva, sencillamente. Sin embargo, en el mundo organizacional la seguimos utilizando para mi gusto más de la cuenta. Más de la cuenta. Entonces, si vamos a hacer una, eh, en época de, de elaboración de presupuestos, si vamos a elaborar el presupuesto para el año 2022, seguramente vamos a tomar lo histórico y le vamos a aplicar por ahí un indicador, que va a ser un estándar. Y con ese indicador nos vamos yendo, nos vamos yendo, nos vamos yendo, como si el futuro fuera a ser la repetición y la réplica del pasado. Es una manera de verlo, es respetable, eh, eh, a veces se acierta, pero la invitación es a que si hacemos proyectiva, si hacemos proyectiva, tratemos de analizar muy claramente cuáles son las situaciones que pueden modificar esas situaciones futuras que estamos analizando. Y un par de slides adicionales para hacer nuestro pequeño receso. Una palabra que utilizamos y es por la que nos convoca en este encuentro de hoy y el sábado, la palabra planificación. La palabra planificación también admite múltiples acepciones. La primera de esas acepciones, acepciones es, o, o les comparto dos, la primera de las dos que le quiero compartir es que la planificación es la propuesta de un proyecto organizado enfocado a lograr fines determinados. La propuesta de un proyecto organizado enfocado a lograr unos fines determinados. Parafraseo lo que dice allí. Organizamos unos recursos y le damos una organización tal a esos recursos porque estamos enfocándolos a lograr unos fines que nos hemos fijado. Solo por eso, porque hay unos fines que nos fijamos. Y como hay unos fines que nos fijamos, arbitramos, organizamos recursos para lograrlo. Y la segunda excepción dice básicamente lo mismo. La planificación se entiende también como concebir un futuro que se desea y organizar los medios reales para alcanzarlo. Miren que a diferencia de las palabras anteriores de este diccionario de términos de futuro, aquí es evidente, evidente el voluntarismo. Aquí es evidente la voluntad humana. Cuando hablamos del pronóstico, el pronóstico que va a llover, pero yo no, yo no tengo ninguna injerencia en que llueva o no llueva, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la proyectiva, las cosas van a seguir siendo como han venido siendo, ya, yo no tengo nada que ver en eso. Pero cuando hablamos de la planificación, por definición, estamos involucrando la voluntad humana. Estamos predeterminando unos fines que queremos alcanzar. Estamos concibiendo un futuro que deseamos y además estamos también de manera voluntaria estructurando unos recursos o definiendo unos medios para poder alcanzar ese fin determinado o poder alcanzar ese futuro que estamos concibiendo, ese futuro que estamos deseando, por supuesto entonces, que lo que a la hora de la verdad hacemos en nuestras organizaciones es planificar. Lo que hacemos es exactamente eso. Lo que hacemos es planificar, concebir el futuro que deseamos en un horizonte de tiempo determinado y definir los medios reales a través de los cuales los vamos a alcanzar. Allí es cuando se entrelazan dos términos que son inseparables. Planificación estratégica. La planificación y la estrategia. Algún querido profesor de mis inicios como docente, un querido colega, utilizaba muchísimo un término. Y era que eh, eh, para él el concepto de planificación estratégica era redundante. Porque decía que toda planificación tiene que ser estratégica y toda estrategia tiene que partir de una planificación. Y viendo estas dos fórmulas que aparecen al frente de ustedes, parecería que este profesor tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Propuesta de un proyecto organizado, estrategia. Enfocado a lograr fines determinados, planificación. Concebir el futuro deseado, planificación. Los medios reales para alcanzarlo, estrategia el qué queremos y el cómo lo vamos a alcanzar. El qué queremos y el cómo lo vamos a alcanzar. Y vamos a dejar planteada esta fórmula que aparece al frente de ustedes eh, y hacemos nuestro receso ya en este momento. La última palabra que vamos a abordar es la palabra prospectiva. La palabra prospectiva, y lo dejo aquí, etimológicamente tiene un origen absolutamente claro. Proespicere, proespicere, fórmula latina, Mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante. Comentario. Por esta raíz etimológica de la palabra prospectiva, hay quienes afirman, de una vez lo digo, equivocada y peligrosamente, que para ser prospectiva se trata solo de mirar al futuro y no hay que pararle bolas al pasado. Y no hay que preocuparse por el pasado. Y no hay que observar el pasado. Y no hay que analizar el pasado para ser prospectiva que es mirar en adelante hay que tener muy claro el presente hay que tener muy claro el aquí y el ahora y es absolutamente conveniente por no decir necesario para no incurrir en aquello del adanismo para no incurrir en aquello del síndrome de Adán también tener un adecuado conocimiento del pasado para capitalizarlo adecuadamente para poder apoyarse en, en, en el pasado eh, yo diría que